Yo no pinto rayitas en las paredes para contar los días que me faltan, aunque hay días que francamente me sobran.